Las herencias siempre son un dolor de cabeza para la familia, en especial cuando el causante o el difunto en vida nunca dispuso de sus bienes a favor de esos parientes. En este punto, la ley es quien debe determinar el llamado a estos posibles herederos, pero también debe determinar por medio de sus artículos las porciones que le va a corresponder a cada uno de ellos dependiendo de qué parientes sobrevivan a este difunto. En el día de hoy en nuestro tip sucesoral vamos a ver cuáles son las formas de determinación matemática de los parientes, determinación de cuota parte de los herederos según las normas del código civil aquí en el tip sucesoral. Buen día mis amigos, te habla Juan Carlos Ron y te doy la bienvenida a un nuevo micro del Tip Sucesoral. El día de hoy vamos a tener un tema bastante práctico, además de ello vamos a determinar de forma numérica cómo es la cuota parte de cada uno de los herederos dentro de las herencias. Como el título lo menciona, vamos a ver... Dentro de lo que especifica la ley, cuando una persona fallece sin dejar testamento cómo la norma nos va a indicar de qué forma se va a repartir las herencias si al momento de hacer la lectura de las normas no vemos números, no vemos cifras ni tampoco vemos fracciones de cómo se va a determinar la partición de los bienes de un patrimonio hereditario entre los beneficiarios que deben participar en ellas para eso vamos a contar en este caso en primer lugar con nuestra norma sustantiva como es el código civil Y además de ello vamos a tener ejemplos gráficos que vamos a ver acá a continuación dentro de un momento Para que ustedes vean cómo es que se realiza tal partición y dependiendo de lo que la ley exige al momento de hacer la determinación de esas cuotas partes las cuales estas se van a traducir en dinero en bolívares y que además estas nos van a servir para hacer lo que es la declaración de impuesto al momento de realizar el proceso y llevar esa declaración al señal después ya vamos a ver entonces cómo será para nuestro primer ejemplo vamos a tomar en consideración los órdenes que llama el código civil a los efectos que una persona fallece sin dejar testamento y vamos a comenzar por el ejemplo más sencillo por el ejemplo clásico en este caso los hijos y demás descendientes que conformarían el primer orden de sucesión que establece el código civil sabemos muy bien que estos temas de los órdenes de sucesión son temas que ya han sido recientemente abordados en otros tips pero aquí lo vamos a ver ahora desde el punto de vista gráfico tanto con ejemplos de líneas de sucesión como lo hemos comentado pero que ahora lo vamos a ver de forma gráfica en este tip del día de hoy veamos lo que dice el artículo 822 del código civil venezolano si estás viendo este video desde otro país utiliza en este caso el código civil de ese país con respecto al primer orden de sucesión siempre y cuando reitero cuando esta persona ha fallecido sin dejar testamento y sea nuestra norma sustantiva la que haga el llamado a los herederos veamos en este caso 822 del Código Civil al padre, a la madre y a todo ascendiente suceden sus hijos o descendientes cuya filiación esté legalmente comprobada esta norma aparentemente simple y que no tiene digamos como que mucha consecuencia a su simple lectura, la interpretación que éste tiene es que al momento que una persona fallece van a entrar a heredar y van a ser los primeros a ser llamados para la herencia los hijos, pero no solamente son los hijos, estamos hablando de los descendientes este primer grupo de los descendientes se refiere entonces a los primeros a ser llamados de donde yo siempre he comentado que en este grupo de los descendientes se clasifican en dos en primer lugar los hijos que son los herederos perfectos los que excluyen a todo pariente que pueda tener vocación hereditaria y además de ellos son aquellos herederos por derecho propio los demás descendientes que sería la segunda clasificación son aquellos que también pueden entrar en herencia dentro de este primer orden pero ellos pueden entrar a participar si algunos de estos hijos no llegan a participar sea por premuriencia o sea por indignidad que son los motivos por los cuales puede operar la institución de la representación también lo hemos comentado acá en nuestros tips sucesorales en el caso de los descendientes pueden participar nietos bisnietos tatranietos y para que estos participen hay que tener eh, tenemos que recordar que hay que considerar la concordancia de nuestro artículo 822 que acabamos de mencionar con el artículo 800 15 del código civil venezolano y en el cual menciona cuál es la representación en línea recta descendente la cual podemos ver acá aquí a continuación veamos cómo se representa ahora estos ejercicios de punto de vista práctico partiendo entonces de la lectura del artículo 822 tenemos que ver cómo sería la partición de una herencia por ejemplo comenzando con tres hijos Tres herederos por derecho propio. Aquí la podemos ver acá. A continuación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, uno de los requisitos, mejor dicho, todos los requisitos importantes para, digamos, tomar en cuenta que este hijo deba participar dentro de la herencia son los siguientes. En primer lugar, que este hijo tenga el debido reconocimiento por parte del padre en una partida de nacimiento debidamente inscrita en el registro civil la segunda es que por lo menos lo que es la legislación venezolana y apartándose de todo tipo de eh, criterio legal, jurisprudencial todos los hijos Debidamente reconocidos Tienen los mismos derechos en herencia del padre Por lo tanto Independientemente de su origen Todos tendrán la misma porción Es decir A pesar que esto no se encuentra de forma taxativa En la ley Se toma en consideración Obviamente en base a la lectura De los distintos artículos siguientes A este que he mencionado Y en la cual justamente menciona esto Que todos ellos van a tener los mismos derechos No hay una, dis una discriminación Por ejemplo entre hijos legítimos o hijos naturales obviamente eso se, por lo menos en la legislación venezolana se ha abandonado por completo hace mucho tiempo ya puede ser un hijo matrimonial un hijo extramatrimonial y puede, puede ser un hijo adoptado en adopción plena que en este caso es el principio que rige en Venezuela en el cual toma en cuenta que la familiaridad o la parentalidad se crea no solamente entre el adoptante y el adoptado sino entre la familia del adoptante y el adoptado y o el adoptante y la, el adoptado y toda la descendencia de este entonces por lo tanto se va a crear ese vínculo familiar a nivel general entonces, vista esta explicación como podemos ver acá tenemos justamente una circunstancia en la que tenemos tres herederos todos ellos toman parte igual basado en lo que acabo de mencionar y cada uno de ellos tomará un tercio de la herencia a nivel general que corresponda para esta patrimonio hereditario que dejó el causante al momento del fallecer veamos el caso si fuera, por ejemplo más herederos por ejemplo si fueran cuatro si fueran cuatro la misma circunstancia y el mismo tratamiento tendríamos que entonces dividir la herencia entre tantos hermanos o mejor dicho entre tantos hijos Perdón, entre tantos hijos tenga el difunto para el momento de fallecer entonces ya no debería repartir entre tres sino entre cuatro como lo estamos viendo ahora en este gráfico entonces, como pueden ver, el tratamiento que se corresponde a esto va a ser de esa manera. Nuestro siguiente ejemplo, además del artículo 822 del Código Civil o de la norma, si te encuentras en otro país, que establece justamente la participación de los hijos y demás descendientes dentro de tu legislación, hay que considerar también la circunstancia justamente de los otros descendientes, es decir, la representación. Si al momento que uno de estos parientes, herederos por derecho propio, como son algunos de los hijos haya premuerto, por ejemplo, antes que el causante que estamos tratando entonces aquí debería ocurrir la, la situación de la aparición de la institución de la representación la representación que, como habíamos mencionado, el artículo 815 menciona y establece, y en este caso, el 815 en pocas palabras, para ser bastante sencillo va a indicar que en línea recta descendente siempre habrá representación hasta el infinito y en el cual no me importa la cantidad de herederos ni me importan los grados es decir, no importa si hayan nietos, bisnietos, tetranietos no me importa la cantidad que haya todos ellos van a participar con los mismos derechos dentro de la proporción que le corresponde en cada una de las cabezas o herederos por derecho propio que lleguen a faltar para eso vamos a ver este primer ejemplo que vemos aquí justamente y en el cual, por ejemplo, es uno digamos, de los más sencillos, donde tenemos nuevamente esta herencia, donde esta persona que falleció en vida procrea tres hijos. Pero uno de ellos había premuerto con respecto a nuestro causante, a nuestro difunto. Pero este premuerto, este hijo premuerto, procreó en vida dos hijos. Y a lo cual, por derecho propio o por cabeza, la herencia yo la voy a repartir en tres partes iguales. Un tercio para cada uno de ellos Pero ahora el tratamiento en base a lo que dice el 815 del Código Civil Haciendo la concordancia con nuestro artículo 822 Nos indica que aquí debe operar la representación Y estos dos nietos del difunto Nietos del causante principal que estamos tratando Deben entrar a participar en la herencia en lugar de este hijo premuerto Entonces el tercio que le correspondía a ese heredero se va a dividir entre dos. Haciendo la operación, un tercio entre dos va a ser igual a un sexto. Por lo tanto, la porción que le va a corresponder a los dos nietos del causante será de un sexto de la herencia. Mientras que a cada uno de los hijos del causante le corresponderá el tercio que le correspondía por derecho propio. Siguiendo con nuestro tema, ahora vamos a ver desde el punto de vista del primer orden al cónyuge sobreviviente. Nuestro Código Civil establece unas condiciones especiales de participación para este heredero muy particular. En el artículo 823 se establece la vocación hereditaria del cónyuge sobreviviente con respecto al fallecido. Dice el artículo 823 del Código Civil. El matrimonio Crea derechos sucesorios para el cónyuge de la persona de cuya sucesión se trate. Estos derechos cesan con la separación de cuerpos y de bienes, sea por mutuo consentimiento, sea contenciosa, salvo prueba en ambos casos de reconciliación. Fíjense que esta es la vocación hereditaria del matrimonio con respecto a al cónyuge que ha fallecido, es decir, que este matrimonio se ha disuelto por ocasión de la muerte de uno de los dos cónyuges en el caso de la determinación numérica de cuánto va a percibir el cónyuge sobreviviente de una herencia participando junto con los hijos y demás descendientes, que en este caso la legislación venezolana sí lo establece Otras legislaciones a nivel latinoamericano establecen reglas diferentes En la cual, por ejemplo, el cónyuge sobreviviente no participa junto con los hijos Sino comienza a participar es con el segundo orden que son los ascendientes Y en la cual nuestro Código Civil, en el artículo 824 Menciona cuál va a ser la cuota de participación Repito, al hacer la lectura de las normas Vamos a ver que no vamos a conseguir ninguna cifra Ni fracción, ni porcentaje Que se acredite a favor de este cónyuge sobreviviente Dice el artículo 824 El viudo o la viuda concurre con los descendientes Cuya afiliación esté legalmente comprobada Tomando una parte igual a la de un hijo Así de simple No menciona ningún tipo de porcentaje Lo acabo de mencionar Además de ello, también incluso se reitera En el artículo 824 El requisito que el hijo Para que pueda participar en la herencia del padre Debe tener un reconocimiento Debidamente comprobado A través de que tenga una partida de nacimiento Que esté debidamente registrada En el registro civil Valga la redundancia Entonces, como podemos ver en el caso del de, eh, cónyuge sobreviviente, tiene una porción que pudiésemos considerar como variable, señores. Sí, señores, variable. ¿Por qué razón? Porque esta va a variar y va a ser inversamente proporcional a la cantidad de hijos que vayan a participar junto con el cónyuge sobreviviente. Puede haber n cantidad de hijos, a mayor cantidad de hijos, menor será la cantidad que va a percibir el cónyuge sobreviviente en la herencia. Lo más que va a poder aspirar el cónyuge sobreviviente es a la mitad de la herencia si participa con un solo hijo dentro de esta comunidad de herederos. Hay una cosa que sí hay que dejar claro y eso como que un pequeño comentario y es el hecho que muchos colegas siempre lo mencionan que, ay no, dentro de la herencia del cónyuge sobreviviente se lleva el 75% de los bienes. Pudiese ser, pero por lo menos con nuestra circunstancia de que el cónyuge participe con los descendientes, no se cumple esa famosa regla del 75%, a la cual siempre he dicho e invitado que quítense el chip de ese 75%, ¿por qué razón? porque aquí me estás mezclando dos instituciones a las cuales no tienen razón de estar juntas la primera, la comunidad conyugal de gananciales siempre y cuando no se ha casado con una capitulación matrimonial la comunidad conyugal de gananciales que es el 50% que le correspondería por pleno derecho el cónyuge sobreviviente no se encuentra en discusión y si se quiere es tema que en la cual aquí en esta materia de sucesiones y herencias no se discute es materia de derecho de familia para ser más preciso y dentro de la institución del matrimonio como tal pero en herencias, en sucesión y herencias no se discute esto porque estamos hablando y discutiendo y debatiendo sobre quiénes van a entrar a heredar o a participar dentro del otro 50% que es la propiedad que le correspondía al cónyuge fallecido entonces dentro de esa porción van a entrar tanto hijos Como posiblemente va a entrar el cónyuge sobreviviente Basado en estos requisitos que establece el artículo 823 Y el 824 con su cuota de participación Ahora, si fuera el caso, y vamos a ver el primero de ellos Que estuviese participando con cuatro hijos Pongamos el caso que sean cuatro hijos Si son cuatro hijos, como pueden ver aquí tiene la circunstancia en la cual de esos cuatro hijos junto con el cónyuge sobreviviente según el tratamiento que dice el 824 ese cónyuge va a tomar una porción como si fuera un hijo más a estos cuatro hijos junto con el cónyuge sería un total de cinco herederos a los cuales voy a partir la herencia en cinco partes iguales que le va a corresponder un quinto para cada uno de ellos entonces como pueden ver el artículo 822 en conjunto con el 824 me establece cómo yo debo repartir la herencia a pesar de que no diga ninguna cifra por otro lado si fuera la circunstancia pongamos otro ejemplo y en este caso pongamos que fueran tres hijos tres hijos que junto con el cónyuge al hacer la sumatoria estamos hablando de cuatro herederos yo debo hacer la partición de esa herencia entre cuatro partes iguales es decir un cuarto de la herencia para cada uno de ellos Un cuarto para el cónyuge sobreviviente Independientemente de la comunidad conyugal de gananciales No tiene nada que ver, vuelvo, reitero y repito esto no es tema de discusión aquí Bien, estas consideraciones que estamos viendo Las vamos a tomar en cuenta Incluso van a ser importantes al momento que vayamos a realizar lo que es la partición lo que se refiere a la adjudicación, cuánto le corresponde a cada quien en derecho. A partir de aquí de este tema tan básico va a venir las consecuencias de cuánto le va a corresponder e incluso cómo se van a dividir las responsabilidades desde el punto de vista de cuánto le corresponde pagar según la cuota que corresponde a cada quien. Obviamente esta cuota que estamos viendo como sin las fracciones se van a, en este caso a traducir en bolívares o en la moneda o en la unidad monetaria del país donde tú te encuentres. entonces hay que considerar ese punto ahí les comento piensen lo extenso que ha sido y apenas estamos hablando del primer orden yo les quiero preguntar a ustedes y quiero que me dejen sus impresiones en la caja de comentarios en la cual posiblemente vamos a tener que sacar una segunda parte con el segundo orden cuidado si una tercera, si el tema se extiende mucho esperemos que no pero lo importante es que ustedes sepan que las normas que hemos leído ninguna de ellas establece Valores numerarios, fraccionarios o porcentuales lo cual ¿Cuánto le va a corresponder? Porque como ya he comentado, en muchas ocasiones Las herencias o las asociaciones o los grupos familiares Que corresponden justamente a una comunidad de herederos Cada uno de ellos tiene su característica específica Y a la cual, ninguno de ellos va a ser igual que otros Mis amigos, si te ha gustado este video Regálame un like le habló Juan Carlos Ron Nos vemos en la siguiente ocasión hasta aquí nuestro Tixo Social Que tengan todos un buen día. Esto es una producción de Sociedad Impulsamos tus capacidades para multiplicar tu potencialidad.